Buenos amigos de YouTube y de las otras redes sociales que puedan retransmitirme este programa de hoy, 19 de abril del año 2021. Es una ocasión, como podrán apreciar fácilmente, que nos lleva a conmemorar la, el Acta de Independencia de, 1900, de 1819. Caracas en aquella declaración este, que dio inicio al proceso independentista. En realidad el proceso había empezado antes, con la llamada conspiración de Gual España o los distintos movimientos, aunque pasaron desapercibidos, de este, insurgencias de, de esclavos, insurgencias de segmentos también de el irredentismo indígena, que volvía una y otra vez a la palestra, pero que en Venezuela era muy disperso y pequeño. Y en Perú era importante la disidencia indígena, o era importante la disidencia indígena en Colombia, pero a favor del campo realista, porque ellos defendían, era el reino católico, viva el rey abajo el mal gobierno, decían. Y bien, y eso nos llevó incluso a confrontar las tropas de las Fuerzas Armadas de Bolívar, en el sur de Colombia y en Perú. Bien, pero esa es otra historia que no viene al caso. Hoy conmemoramos un acto que ha podido ser el primero de una cantidad impresionante de gestos para rehacer la unidad del continente bajo la égida de una administración progresista y, y ¿cómo se llama? modernizante, y no lo que fue, un retroceso para caer en manos de Inglaterra, la que estaba al acecho como imperio concurrente del español para imponer su depredación por la vía de la deuda de las... Eh, Tropelías de todo tipo, que hizo el imperialismo inglés, finalmente se quedó con Guyana esequiba y finalmente se quedó con las Malvinas-Argentinas, finalmente eh, cualquier cantidad de trapacerías en Centroamérica le llevó a quedarse con un pedazo de Guatemala, y muchas islas del Caribe. Se había quedado antes de nuestra propia independencia con la isla de Trinidad y Tobago. Bien, pero el tema de hoy no es este, de la declaración malhadada creo yo, de una independencia que no nos trajo otra cosa que calamidades durante más de un siglo, hasta que vino en nuestro rescate, eso le irrita mucho los oídos de algunas personas, hasta que vino en nuestro rescate el imperialismo norteamericano, del cual fuimos clientes privilegiados durante todo el siglo XX, puesto que exportábamos... Aquello por lo que se pelean los imperios en Europa, que era el control de materias primas, de hidrocarburos en particular, de petróleo, que es incluso un, un tema que aún hoy sigue estando en la palestra de las contradicciones casi antagónicas entre distintos imperios. Si no, vean ustedes lo que he contado en varias oportunidades sobre la oposición de Putin y Alemania como asociada y socia en la explotación del gas, eh, de la exportación del gas ruso a Europa de lo que es contrario a Estados Unidos. Alemania inició prácticamente las dos guerras mundiales por tratar de controlar los petróleos persas y del Medio Oriente y ahora le toca, digamos, eh, quizás no ir a una guerra, pero sí... Entrar en conflicto y en contradicción con sus socios norteamericanos de la OTAN porque estiman que es mezquino de la parte de Estados Unidos eh, que traten de evitar que Rusia venda ese gas licuado, ese gas, perdón, gas natural a Europa y que Alemania en particular, Francia, este, países Bajos, etcétera, se beneficien de una fuente de energía más segura y a menos precio que se la ponen en la casa por la tubería esta eh, del Mar del Norte en sus don, dos canales que ya están terminando en estas semanas. Y bien, ese pleito que está vigente entre los Estados Unidos y Alemania y Putin que están juntos en la pelea por defender... Ese, ese, ese gas eh, que llega a, a Europa no le gusta a Estados Unidos, que quiere vender su gas licuado del petróleo de esquisto, de los pozos de esquisto, es de, decir, de perforación de la roca madre, y que quiere, por supuesto, siendo el que controla el grueso de la comercialización de los petróleos del Medio Oriente, quiere seguir surtiendo a Europa con esos con esos en privilegio, quiero decir, porque no es que se elimine toda importación de hidrocarburos, sino quisiera seguir pues, con este eh, extraordinario negocio del de control de los petróleos del Medio Oriente. Aunque se le hayan escapado algunos, como el de Irán, es un hecho que Estados Unidos ha sido el gran, el gran usufructuario de esa riqueza petrolera, entre otras cosas porque podía controlar a... El mercado eh, europeo que ahora se le escapa con los rusos. Y bien, amigos, este 19 de abril entonces que nos llevó a separarnos del destino de España y que aún España da tumbos históricamente para ver qué rehace o qué hace con su eh, España eh, asociada a Europa en mala hora, porque Europa está de capa caída, Europa está también en decadencia y nosotros entre otros los venezolanos fuimos responsables de haber reventado aquel nexo extraordinario que hacía de nuestra América un solo mercado con una sola lengua una sola religión una sola cultura y no habían esas fronteras sino las trazadas por los virreinatos que eran la replicación del de reino español en América habiendo habiendo roto esos nexos por instigación de Inglaterra fundamentalmente, nos vimos pues hundidos durante todo el siglo XIX en esa larga noche de guerras intestinas y de anarquías anarquías que dejaron su marca por supuesto, en atraso y semicolonialismo en muchas de nuestras sociedades pero ese tampoco es el tema el tema que nos interesa hoy es el palpitante actualidad que es lo que anuncié en el Twitter donde anoche ponía el enunciado de lo que quería yo fuese la, este, la, la temática de esta conversación y ponía exactamente lo siguiente, lo leo para evitarme expectativas inadecuadas, pero sí para traernos al eje de lo que nos interesa tratar. Compatriotas, digo allí, Estimo, llegado el momento de replantear nuestra estrategia política para liquidar la tiranía militar chavista, los vendidos de la oposición corrupta y cómplices deben ser también desplazados. Bien amigos, de eso se trata. Una vez más, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para resituar nuestra problemática? en el contexto de la lucha de imperios, en el contexto de la dialéctica de imperios que nos acosa, pero para ser estrictamente honesto, no somos, intelectualmente me refiero, no somos una presa codiciada en este momento, no es que China o Rusia estén dispuestas a ir a, a una guerra con los Estados Unidos por Venezuela, no si Venezuela no está en esos conflictos, hay una especie de pacto tácito que consiste en saber que desde aquella crisis de los misiles cubanos en septiembre de 1962, Rusia no se mete por estos pleitos. Mucha gente está equivocada en lo de la apreciación del ciclo histórico que arranca con la Revolución Cubana en América del Sur y particularmente en el Caribe. En realidad Rusia nunca estuvo a favor de nunca estuvo a favor de la línea belicosa y beligerante de Fidel, del castrismo cubano, para embochinchar a América. No fue así. El primero que rompe con Castro es el Partido Comunista Venezolano y el primero que desmonta la línea guerrillera de Castro, que efectivamente la tenía, una línea de subversión y una línea demencial de terrorismo desde la isla cubana, eso no era acompañado sino de manera parcial por los rusos, por los soviéticos en esa época, que este, podían usar ese, ese, ese ardiz de, de utilizar Cuba como elemento de chantaje, pero el grueso de las iniciativas correspondieron fue a un liderazgo cubano que quería un papel independiente en América, utilizando el terrorismo y la guerrilla como parte de su estrategia de eh, intimidación de las élites gobernantes en América del Sur, en América en general. Pero que rápidamente el propio Fidel echó para atrás y ya en el año 65, 66, andaba viendo a ver cómo se metía y se metió por la vía lenta de penetración de las Fuerzas Armadas, hasta lograr todo un ala que le hizo caso en una nefasta hora de rebelión interna con Chávez en 1992, 30 años después, 30 años después de las guerrillas. Y sin embargo, hicieron mella de tal manera que 5 años después, 7 eh, años después, Chávez llegaba al poder por vía electoral, como todos sabemos. Y las Fuerzas Armadas desde, este, desde ese momento fueron prostituidas al máximo ideológicamente y luego económicamente al hacerla cliente del cartel del narcotráfico impulsado desde Colombia y asociados como estaban por la vía del llamado cartel de los soles, ya ahí sí hubo el terreno común, del Estado narcotraficante cubano, la narcoguerrilla de la FARC y el narco Estado venezolano, in, impulsado por Chávez y luego por Maduro, socios de la FARC y socios de Cuba. Este, pero eso es una composición de lugar que tendremos que seguir con ella hasta nueva orden, hasta nuevo aviso, hasta una nueva situación que nos permita salir de ese atolladero, nos interesa ahora es ver cómo hacemos para pensarnos en una nueva situación caracterizada por, por fin, dirán ustedes, por fin, he dicho yo, el derrumbe que está ahora en pleno curso de la tiranía cubana. La extraordinaria... Eh, hemos esperado tanto esto que ahora que está llegando no se percibe como un acontecimiento mayor. Amigo, las manifestaciones pequeñas todavía es cierto. En Cuba se dan por miles, todas las semana miles, por lo menos cientos. Hay un estado de rebelión interna generalizado. ¿Y el fondo cuál es? El fondo es que el pueblo cubano está pasando hambre y privaciones como nunca antes. Más que en el llamado periodo especial, cuando desenganchó la Unión Soviética y generó una crisis impresionante. Más todavía... Cuando, que cuando ocurrió la emigración, el éxodo masivo por el puerto de Mariel, que exportó medio millón de cubanos allí a las playas de Miami, porque en ese momento había todavía en vida de Castro una, una cierta fortaleza del Estado policial cubano. Bueno, mis amigos, el Estado policial cubano está herido de muerte, porque el llamado periodo especial de nuevo tipo es el que acompaña la ruina de Venezuela, que no puede auxiliarlo como los auxilió a la Unión Soviética en los primeros 30 años, y como los auxilió Venezuela sustituyendo a la ayuda soviética que desenganchó definitivamente en los años 90. Cuba sin el chavismo hace rato. Estuviera borrada del mapa como tiranía castrista comunista. Y ha sobrevivido estos años gracias a que Venezuela fue chuleada misericordemente por estos vagos del Partido Comunista Cubano. Y bien, no hay mal que por bien no venga esa, esa simbiosis de los dos regímenes que nos trajo las calamidades de la instauración masiva de la tortura del atropello policial, del sapeo de las columnas impresionantes de sapo organizado como policía de estado de esbirro para controlar nuestra población, eso trajo una simbiosis con el Estado policial cubano. En mala hora para nosotros, pero también en mala hora para el propio chavismo, porque ahora, siete años después, del inicio del... del ocho años después, de la llegada del de tal Maduro al poder, y bueno, aquello se está acabando, y Maduro qué va a hacer, de dónde se va a agarrar. ¿Ustedes creen que es solo artificial esto de hipaturgía, donde le echan su sal especial a su... ¿Viste de dos kilos? Este, ¿Usted creen que es casual que se agarre de los iraníes o de las guerrillas del Medio Oriente? O sea, viendo a ver quién de quién echar vaina a los Estados Unidos, o que insistentemente busque chantajeando a Europa para que le auxilie. O, lo último, tratar de fabricar un conflicto contra el gobierno colombiano para tratar de arrastrar a segmentos de Colombia a una especie de nueva política de chantajes de Venezuela a la que se adapte para entonces conseguir algún respiro en un escenario internacional complicado. No, mis amigos, eso no es casual. Desde el momento en que Cuba, siendo una nulidad en la política mundial, habiendo chuleado a Venezuela 20 años, es ahora Venezuela la que está en la agonía final y de nada le sirve estar asociada a Cuba, salvo para seguir la rutina de torturas, sapeos, este, espionaje interno, etc. Pero no sirve. Ni siquiera como en aquellos tiempos recientes de pasear a Raúl Castro como gran figura de la fortaleza de los PROGRES y del mundo izquierdoso a nivel internacional, en aquellos todavía bellos años de la economía floreciente del petróleo a 100 y de la herencia de la solidez del Estado, relativa solidez del Estado chavista. Entonces, eso se acabó. La potencia cubana está en proceso de estallido. Y la potencia de Venezuela sigue el curso de su economía ruinosa y de su población con hambre y enferma, de su población huyendo, 6, 7 millones ya en el exilio. Esta nueva situación requiere de un reenfoque, o sea, no es igual, mi amigo, la Venezuela de hoy a la de hace 3, 4, 5, 8 o 10 años, no es igual. Debemos, estamos en la necesidad de reevaluar ¿Dónde estamos y para dónde vamos? He venido sosteniendo algunas propuestas que yo sé que no suenan bien. Mala suerte. Yo quiero rendir este homenaje es a la verdad, a la certeza de análisis, a la corrección, no a la corrección política de decir lo conveniente, sino aunque sea subversivo, plantear temas y líneas de, de propuestas políticas e ideológicas que corresponden es a una nación que está en la necesidad de deslastrarse de esta mugre del chavismo-castrismo y para hacer eso no necesariamente debemos asumir lo que alguna gente prefiere, equivocadamente según mi criterio, que es pelear con Chávez, pelear con Maduro, pelear con la FARC, pelear con los cubanos, a lo cual le agregan Pelear con los chinos, pelear con los rusos, pelear con... No, ya va. Es que nosotros tenemos que diferenciar los niveles de peligrosidad de los agentes del, del castrismo. Por ejemplo, el último de los agentes del chavismo, perdón, eh, el último de los agentes y beneficiar, beneficiadores del chavismo, ¿cuál, ¿cuál cree usted que es? Turquía. Vamos a también agregarle Turquía como enemigo. Quedémonos quietos en ese frente diplomático complicadísimo de una delgada capa que le sostiene allí como un equilibrista al gobierno madurista tratando de echar mano de cualquier aliado o al gobierno Sánchez, la porquería de gobierno del Partido Socialista y de Podemos financiado por ellos en España. No nos metamos con todos estos ribetes de las complicaciones de la... ...de la dialéctica de imperio y de la dialéctica de Estado... ...de los antagonismos con otros Estados... ...que pudieran equivocadamente estar asociados... ...por alguna conveniencia a la diplomacia chavista. Sepamos sí que nuestro problema crucial... ...son la FARC, el ELN y el castrismo cubano. Allí se detiene, digamos, lo que sería la foto... ...esa es la foto que queremos... ¿Cómo acabar con este régimen cuyos aliados, digamos, operativos inmediatos son las guerrillas colombianas y las tenebrosas fuerzas del castrino? Los queremos fuera del país, los queremos psiquitrillar, los queremos pulverizar, los queremos, digamos, sacar de cuajo de la república. Ahora bien, ¿y cómo se logra eso? de forma idealista casi, o por aspiración de un, de un extraordinario buen deseo, muchos aspiraron, y aspiramos, yo no me voy a salir ahora del paquete, a que Estados Unidos nos ayudara en esta operación de expulsión del castrismo y del gobierno de Maduro de Venezuela. Bueno, mis amigos, las cosas han cambiado, Estados Unidos no está interesado, no solo no está interesado, pudo estarlo con Trump, pero Trump fue, fue echado, no derrotado. Trump fue desplazado del poder. El Partido Republicano está en un proceso de reorganización interna que le puede llevar un par de años volver a aspirar a una hegemonía en el Congreso o a que el agotamiento de este pobre gobierno norteamericano, es un gobierno marginal, este, haga agua finalmente y sea revalorizada las tesis del de señor Trump a la cabeza o con una fracción del Partido Republicano que vuelva al poder. Pero mientras tanto no hay que hacerse ilusiones de que el Partido Republicano pueda, bajo la égida de Trump, este, arrinconar una política del Estado norteamericano que fehacientemente está demostrado, está inscrito en cierta decadencia y cierta prescindencia de andar buscando líos a nivel mundial, porque tiene bastantes problemas internos, derivados de su propio, del propio tema del COVID, de sus propias, este, presiones internas fabricadas por las luchas intestinas este, de su eh, clase política, por desigualdades de ingresos, por temas que le vienen todos de la crisis económica mundial generada por el COVID y generada por un reajuste importante que hizo Trump y que coloca a Estados Unidos en buena posición para recapturar espacios de mercado perdido con China, pero que eso no es milagrosamente eh, que se pueda producir en pocas meses o semanas. Eso es un proceso que va a necesitar varios años porque Estados Unidos estuvo perdiendo terreno prácticamente 15, 20 años y de los años del globalismo de, de Bush, de Obama, 12 años de Obama fueron más que suficientes para aterrizar en una gravísima situación de retroceso general de las posiciones de... Eh, 8 años de Obama, perdón, de, son suficientes para demostrar al mundo que Estados Unidos estaba en retirada. Y bien, la recuperación bajo Trump de esa iniciativa no fue suficiente y vuelve entonces el señor Biden a reanudar esa, ese retroceso. Bueno, eso va a tardar entonces la, la, la óptima tesis, la óptima posibilidad, la mejor posible de que Estados Unidos retome una iniciativa hacia el Caribe como la que ya estaba desarrollando Trump con el movimiento incluso de una flota allí. este... Bueno, no parece entonces que esté en el centro de los debates en Estados Unidos en este momento. Fíjense ustedes que lo de la flota, calladito, calladito, han, han disminuido su presencia o su visibilidad y estamos efectivamente con una nunca eh, liquidada presencia norteamericana en el área, particularmente en Colombia, donde siguen estando activas las bases aéreas y la ayuda militar norteamericana para combatir el narcotráfico. Pero hacia Venezuela no hay una beligerancia de Estados Unidos que nos haga pensar que entraría muy pronto en eh, una especie de escenario conflictivo contra el gobierno Maduro. Y si eso es así, ¿para dónde va entonces esta capacidad del de madurismo a querer sostenerse sin ninguna base de sustentación que le genere... Esta permanencia en el tiempo, si no tiene una economía sólida, si destrozó la economía, si destrozó la base poblacional del país, la emigración de 6 millones de personas no es cualquier cosa, mis amigos. El derrumbe de todos los servicios públicos, la fragilidad en el tema del COVID, así lo refleja, es un país acorralado por las disparates por los disparates de su propia élite gobernante. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto sigue así, en este moridero de ideas, moridero de ilusiones, moridero social. Mire, sí y no, porque todavía quedan fuerzas en Venezuela para pensar, para imaginarnos que tiene que haber una reacción contra este régimen. Un régimen acosado por la pérdida de control de las fronteras, por ejemplo. Un régimen acosado por un renacimiento del movimiento obrero, de las luchas sindicales, que sencillamente están obligadas a pelear o, o se mueren. Entonces, si la gente no quiere morir por inanición, por hambruna, por, digamos, eh, acorramiento de todo tipo de privaciones, Bien, tiene que pelear Eso es una absoluta evidencia. En Venezuela van a presentarse conflictos sociales cada vez más importantes. Fíjense ustedes cómo ha variado todos los temas, desde aquellas privaciones masivas, donde había un sector privilegiado que era nutrido y sostenido parasitariamente por eh, el chavismo, como la propia estupidez política de Maduro llevó a reventar la moneda y, hacerla, eh, y hacer al gobierno definitivamente y absolutamente incapaz para mejorar la suerte de nadie. Allí solo sobreviven los más vivos y los más adeptos al régimen. Hablo del sector popular. En el sector de la mediana, alta, clase media y la boliburguesía, por supuesto que los sobrevivientes son muchos más pero su número es reducidísimo. Estamos hablando que el sector privilegiado del riñón chavista, la alta clase media y segmentos de la poliburguesía y los bolichicos, etc., todo eso no es más del 5 o 10% de la población. 90% está zumbada a la, digamos, a la cuneta, zumbada a la periferia, zumbada a toda, priva, toda clase de privaciones. Bueno, en esas circunstancias... ¿Cuál es el papel que juega cada segmento? Hay una iniciativa creciente de aquellos que han ido aprovechando la apertura económica. El gobierno se apoya, fíjense ustedes, es en ellos y solamente en ellos. O sea, la actividad económica de esta burguesía, eh, boliburguesía, bolichicos, etc., es hoy por hoy el único sostén fundamental del régimen que tiene en ese segmento una pata y la otra pata en el negocio ilícito de la producción y tráfico de droga, de la exportación de droga, de la exportación ilegal y de contrabando de minerales, esa es la única actividad. No hay impuestos, o sea, significativamente no hay una masa de impuestos o una actividad petrolera de PDVSA, etc. Sí hay algo, pero eso no es. Para nada lo que sostiene el Estado funcionando y los ingresos de esa capa rapaz de bandiretes rojos del PCV y de su casta de ladrones gobernantes. No es, la no es la finanza pública en lo fundamental del ingreso de esta gente. Esta gente está asociada a todos los negocitos nuevos. Restaurantes, bodegones, contrabando circulación limitada de muchas mercancías, dolarización de la economía. Tanto dieron que acabaron con el Bolívar y tanta peste que le echaron al dólar durante años y terminaron manejándose con el dólar today. Terminaron manejándose los bancos del chavismo, el Banco Central, con los odiados dólares que les permiten a ellos todavía sobrevivir como economía menguante, absolutamente explosiva eh, diariamente, pero que se asienta en ese pequeño segmento de la población que transa en dólares, paga en dólares y recibe dólares por contrabando, por exportación o por consumo de lujo o por consumo significativo de algunos rubros, que siguen estando en el centro de los negociados de la economía delictiva, por ejemplo, la gasolina este, y este, toda otra forma de tráfico de eh, commodity, pues de min minería o la, el propio petróleo, que aún puede estar dos, 300 mil barriles exportándose, etc. Pero, ¿dónde estamos, mis amigos? ¿Usted cree que eso puede durar así indefinidamente? No. Eso no dura, pero esto no es el típico deseo de quien ya decreta la muerte del gobierno por enésima vez. No, yo estoy hablando de una realidad. No puede el señor padrino serle fiel a Maduro si el señor padrino no tiene cómo mantener bien a sus oficiales comiendo completo y robando a manos llenas de un Estado próspero. De un gobierno que les llena de divisas y les llena de oportunidades de enriquecimiento. El señor Padrino no puede esperar que Maduro le dé más, porque Maduro no tiene, Maduro no tiene, no tiene capacidad de resolver ninguno de los problemas de esta élite gobernante. Él solo puede vivir al día, no puede llegar a ninguna conclusión que no sea la de que. Tiene que esperar, tiene que esperar que Padrino se conforme con lo que tiene. Porque, definitivamente, el único sostén que tiene Maduro es Padrino. Dependen uno del otro. Padrino depende de Maduro y Maduro depende de Padrino. ¿Y cómo se llegó a personalizar todo esto así? Bueno, si ustedes ven bien, son los dos personajes que quedaron hechos desde el post en la dictadura cubana. Maduro fue el designado por Fidel y por Chávez y Padrino fue el seleccionado al cabo de dos o tres años del madurismo, eh, fue el seleccionado para dirigir a eterno, mientras esté vivo, esas fuerzas armadas. Pero hay un problema, la dirección cubana está estallando, el Partido Comunista Cubano está en caída libre, Raúl Cato se está muriendo y los, los indeseables del resto del Comité Central del Partido no pueden, no pueden mis amigos, eh, con esa catajarra de problemas heredados de la época de, del castrismo en decadencia, tienen que asumir, que bueno, tienen que emprender la retirada, hablo de Cuba, y si se está retirando de hecho la dirección cubana del escenario fundamental, está bien, me pueden discutir que eso no es así y que más que nunca la dirección, la directiva ¿cómo se llama? La tiranía cubana está actuante, matando, torturando y reventando gente. Sí, pero con enormes dificultades para ser creída esa fuerza disuasiva o esa fuerza represiva. Y bien, eso se comunica con la crisis de retroceso de la, de la clase política chavista esta malandril de Venezuela. Eso se intercomunica. Y bien, cada paso que den los hermanos cubanos contra esa dirección maldita del Partido Comunista Cubano nos ayuda. Y nosotros les ayudamos a ellos porque uno de los pocos recursos que le queda todavía a la tiranía castrista cubana, es la rapiña que hacen como Sanjigüela chula de Venezuela, de la economía exangüe y arrinconada de la tiranía chavista venezolana. Amigos, lo mejor que yo le puedo ofrecer como imagen, ustedes no sé si recuerdan, ya se lo comentaba al amigo eh, Lara Faría en el programa ayer, que una de las grandes activistas, de esta explosión de, como, bajo el tema libertad y vida que está en todas las calles de Cuba, una de las activistas más boconas, más bocona de las, por las redes sociales, es la hija de Sangre Ramiro Valdés, sí, el siniestro que designó Chávez y, y Castro para uh, rearticular la represión y las torturas policiales en Venezuela. Ramiro, Valle, La hija, una cincuentona muy activa por el TikTok y las redes sociales, es una de las grandes boconas de la oposición interna en Cuba, agitada contra la dirección del pendejo este Díaz Canel que eh, heredó a Raúl Castro. Mis amigos, está en crisis la, la élite cubana. Así ah, como está en crisis la élite venezolana. ¿Cómo se manifiesta un fenómeno visible de esa crisis? La derrota de las Fuerzas Armadas de Padrino en la frontera. Ahí no hay vigor ni voluntad de combate para desalojar esa guerrilla en el Alto Apure. No, mis amigos, a la guerrilla le meten palo en la frontera, a lo largo de toda la frontera. Le meten palo al ejército venezolano de Padrino. Al ejército chavista, madurista, ese no es ejército de Venezuela, esta gente hace rato dejó de ser una fuente de soberanía interior para transformarse en una calamidad de vagos al servicio de una casta de ladrones. Bien, ese ejército lleva palo parejo, pero no por el ejército colombiano, no, mis amigos, por la disidencia de la FARC, miren ustedes por donde vino a tener estas rarísimas contradicciones del discurso de histórico sobre el conflicto con, en, la, en la frontera colombiana. Es la división de la FARC la que generó la tal eh, disidencia de la FARC, que encabeza entre otros este señor Gentil este... Duarte, Gentil Duarte, otro tal morisco y tal, que están en contra de Márquez y Santrix, protegidos de Padrino. Padrino ahora marcha con la FARC colombiana de, eh, de Santrix y de Márquez contra la disidencia de la, de la FARC que están controlando esa frontera. El llamada, la llamada nueva Marquetalia, que es la reconstrucción de la guerrilla de la FARC, bajo... bajo Santrix y bajo eh, Márquez, desde el Estado venezolano y desde la FARC, desde las Fuerzas Armadas dirigidas por Padrino para revitalizar esa guerrilla es colombiana. Tienen que hacerla contra la otra sector de la FARC que es mayoritario de las llamadas disidencias que dirige entre otros este señor um, Gentil Duarte. ¿Y quién es Gentil Duarte? Bueno, el que se negó a firmar en La Habana aquellos acuerdos que propició La Habana con Caracas y la FARC bajo el señor Santos de Colombia, el presidente Santos. Gentil Duarte de esa época dijo que no firmaba esa vaina Y se mantuvo al margen y ahora es una corriente ampliamente mayoritaria en lo que era el movimiento guerrillero. Ojo, estamos hablando de una guerrilla que perdió el grueso de su, de su capacidad en Colombia, pero conservan la fundamental que es el control de la frontera y el control de la frontera con Apure. ¿Y por qué? Por el narcotráfico, mis amigos. Son guerrillas todas que necesitan que de, los 2000, de las 3.000 toneladas de cocaína que se exportan desde Colombia, que es el 70-80% de la cocaína del mundo, pasan 2, 300, 400 kilos por, eh, por Venezuela y esos kilos... Este, se los disputan esta, estas guerrillas y este ejército de los narcos oleados de, de Padrino para este, controlar 70, 80 pistas de aterrizaje de, de, ¿cómo se llama? De, en territorio venezolano de Apure y, este, y todas las rutas vía los ríos Llanero y el propio Orinoco hacia la salida hacia Europa y hacia las rutas hacia la costa venezolana de importante desagradero pues del narcotráfico y en todas esas parajes hay representantes de los carteles mexicanos de los Zetas, de los, de los ¿cómo se llama? de los de, los, los de Sinaloa los de, los de este Chapo Guzmán etcétera todos los asociados todos los asociados a la a la guerrilla colombiana ahora disidente peleándose con la OTA con las rutas de la propia FARC de Santrich y de Iván Márquez y de las rutas que quisiera ya tener plena soberanía del control el señor Padrino, porque Padrino es ahora un artífice fundamental de la articulación del de acuerdo de esas fuerzas armadas hipercorruptas y convertidas en agencia directa de los narcosoles, es los narcosoles en persona los que agencian esos intereses en el Estado de Apure y han llegado al colmo de bombardear población venezolana, como ocurrió hace 8 o 10 días en La Victoria, y la gente se fue en masa para Arauquita. Después han vuelto pero la cantidad de muertos que hubo allí, y de muertos militares venezolanos, 8 o 10 muertos, hubo allí en esos enfrentamientos, es contra la guerrilla del de llamado Gentil Duarte, que le ha propinado esos golpes. Pues bien, amigos, ¿Qué síntoma refleja eso de la lucha de fronteras y la, la beligerancia extrema por el control de las rutas del narcotráfico? Un gobierno agobiado por deudas, agobiado por sed de dineros fáciles, por toda clase de trifulcas internas por el reparto del botín, es un país que recuerden ustedes llegó a exportar decenas y decenas de miles de millones de dólares con petróleo a 100, 120 dólares el barril. Dos, tres millones de barriles se llegó a exportar hace 10, 15 años y eso quedó reducido a nada, a nada. Por eso Maduro tuvo que hacer acuerdos con el con ELN el para que el grueso de los minerales de Guayana no se los llevaran los pranes o que estuviera bajo control de manos más confiables que las del propio ejército que se había pasado a Lampa en el Estado Bolívar. Entonces le confió al LN que ellos administren ahí un spa, una especie de estado de terror interno para controlar el tráfico de esos minerales. El LN es parte del esquema delincuente del Estado madurista para la exportación de lo poco o mucho que puede exportarse de esa minería ilegal. ¿y qué es lo nuevo que usted ha dicho? nada, yo no he dicho nada nuevo hoy aquí yo he, he reunido los elementos para comprender un nivel de gravedad de la inviabilidad del sistema político venezolano que no va más no da más, no puede continuar más porque todo depende de la calidad y capacidad de esa fuerza armada de padrino para ser un baluarte de defensa de un estado que hace agua por todos lados pregunto, ¿cuánto más aguanta padrino? Cualquier mes de esto esto revienta, cualquier mes. ¿Y cómo es que revienta? Porque tiene que reventar, difícilmente un Estado delincuente con una fuerza armada delincuente pueda impedir a punta de discursitos que este, puede mantener la cohesión del Estado. Ahí hay trifurca de todas clases, chicos. Ahí hay toda clase de, de mafias internas en las Fuerzas Armadas. Ahí hay toda clase de inviabilidades, de incapacidades que salen a flote a la luz del día y que van a pasarse factura unos con otros. Amigos, ha llegado el momento en que requerimos de una gran fuerza de voluntad para imaginarnos una especie de reseteo de nuestras propuestas políticas. He tratado en la última oportunidad que hablé de eliminar un falso problema, que no es que desaparezca totalmente, son las fidelidades ideológicas mundiales. Amigos, no se trata ni de andar con la posibilidad ahora inexistente de una invasión norteamericana que nos ayude, no se trata de andar en pleito contra China y contra Moscú, no se trata ni siquiera de esperar todo, de una Colombia que está obligada a participar en un conflicto contra el gobierno venezolano por el control de las fronteras. Esas variables, Colombia, Rusia, China, eh, la, Unión, la Unión Europea, etcétera Guaidó, Maduro, esos son temas definitivamente al margen de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? El gobierno que está trambocado, está totalmente acosado por fuerzas intestinas de eh, agotamiento completo y total de toda su, su historia reciente de ensayos de la economía delictiva y que tiene el acoso de, de, de GANS, de la droga y de GANS delictivo eh, contrario como las fuerzas de la disidencia de la FARC en frontera y que tienen las propias Fuerzas Armadas Venezolanas la fuente fundamental de debilitamiento este porque es una fuerza que pierde capacidad a partir de la instalación del delito interno de la, de la salida de armas, de la compra-venta de, de, de, de recursos de las Fuerzas Armadas, que todas van a parar al delito y la imposibilidad de crecer o de adueñarse de tesoros, o como en el pasado cuando eh, administraban un colosal Estado petrolero multimillonario. Ahora tiene que repartirse dentellada las escasas divisas que le provee este, esa economía ilegal y de contrabando. A ver, yo no voy aquí a proponer nada que sea fuera de la lógica. Yo lo que estoy abogando es porque pensemos con la lógica de la evolución de estos acontecimientos. ¿Qué es lo más lógico? Que el gobierno que ha fracasado total y completamente, totalmente, en la economía llamada socialista, esa porquería se acabó, el socialismo se acabó y es bueno que empecemos a entender las consecuencias de esto. No hay más socialismo económico, no hay más estatismo que funcione. Toda esa porquería del tinglado económico del chavismo lo reventó Maduro, lo reventó Maduro. ¿Y por qué lo van a sustituir? No hay nada, no hay nada. Solo la economía capitalista en su versión más cruda, la economía capitalista delincuente o la economía capitalista que aprovecha los intercicios de ese vacío, de ese colosal vacío para meterse, porque hay horror al vacío, o es sea, decir, todo vacío tiene, tiene que ser llenado y se han metido en estas cantidades pequeños y muchos y grandes negocios de la economía chavista en pleno estallido y en plena capacidad para abrir oportunidades que nadie se imaginaba. Y tenemos entonces boliburgueses, bolichicos, contrabandistas, guerrilleros, eh, narcos, antinarcos eh, oficiales eh, todos contrabandistas de todo tipo haciendo negocios y ha venido a florecer una economía que entre el 10 el 5, el 10% ocupa estas fuentes digamos de dinamismo económico y son esas fuentes de dinamismo económico las que pueden dar sobrevida al gobierno amigos del gobierno yo no voy a decir aquí una cosa que les da una excelente idea, porque ustedes se lo, han, se lo han planteado, pero tienen un curillo extraordinario para asumir las consecuencias. ¿Quieren ustedes sobrevivir unos meses más? ¿Quieren sobrevivir unos meses más? Abran la frontera, agilicen con la libre entrada de mercancía, lo que significaría un alivio para la población para la escasez y la hambruna permitan toda clase de transacciones ya la han permitido el dólares han bancarizado la dolarización han permitido si quieren perseguir algo persigan la usura de los bancos que por colocarle un millón de dólares ahí... cobran 50 mil dólares el 5% por eh, tratar de sacar esos dólares del país esos impuestos pueden ser bajados al mínimo ese es un crecimiento es difícil que renuncien a esa tajada, a ese mordisco del impuesto al manejo de los dólares. Pero si ustedes liberalizan el mercado de dólares, si ustedes liberalizan el mercado de fronteras, si ustedes permiten la entrada de divisas, la entrada de mercancías, la entrada y salida de toda clase de recursos en materia de, eh, de facilitados por un transporte de libre circulación al interior de nuestro país, proviniendo de países vecinos ustedes podrían aliviar la economía de las tensiones explosivas que padecemos. ¿Eso les dará sobrevida? Ustedes pueden creer que sí. Yo creo que eso facilita la muerte más rápida de lo que creemos de ese capitalismo de pacotilla sujeto a la voluntad de los malandros de todo tipo y de las mafias que cunden en esa Venezuela del pranato generalizado, de Trenyadagua, de el, el otro el ¿cómo se llama? el Coqui, de lo del E.D.N. es decir, porque lo que queremos es una vez que ya no pudimos hacer nada con una fuerza armada que se metió a delinquir también una vez que no es posible imaginar en invasiones ni nada hagamos un pacto con la realidad señores jampones agárrense cada uno por el pescuezo al enemigo que quieran y dispútense este pobre país en esa disputa de caimanes de la economía delictual está la esperanza de que Venezuela pueda encontrar una salida en los próximos meses y años. ¿Y dónde está esa salida? En las libertades económicas, que deben ya asumirse como una realidad visible porque el gobierno no pudo controlar más. ¿Desde cuándo no ven ustedes los funcionarios esto con un chalequito del inspector no sé qué vaina y del ministerio tal, se acabaron. Se acabaron porque los chalequitos, no es porque se acabaron los chalequitos, se acabó la manguangua de andar abusando de la población y poniendo reglas y más reglas y más reglas para pechar, para el impuesto de la maldita corrupción de los funcionarios que van a corromperse. Si ya acabaron con la economía, la nueva economía no necesita de esos inspectores, aborrece los inspectores. Si el gobierno quiere medio sobrevivir, que dé libertad a la, a la economía en absolutamente todos los terrenos y donde sea viable entonces que los sindicatos puedan defender sus intereses, que los trabajadores puedan organizarse para defender su nivel de vida, que los empresarios puedan iniciar toda clase de negocio, que puedan liberalizarse todas las permisologías para hacer viable una reinauguración de la economía venezolana post-chavista, porque ya empezamos a vivir el post-chavismo, que ahora está en germen en esa nueva economía que emerge de las catacumbas de la ilegalidad para transformarse en grandes corrientes de intercambio de personas, mercancías, ideas, etc. El reseteo de Venezuela empieza por la propiedad privada, empieza por la libre circulación de mercancías, por la apertura de, de, de fronteras, por la libertad cambiaria irrestricta Allí empieza el reseteo de Venezuela. Y por supuesto necesitaremos otra oposición. ¿Por qué todo esto no cuadra con el discurso de oposición? ¿Ustedes saben por qué? No cuadra. Porque ellos quieren un acuerdo con el malandraje chavista. Ellos no pueden vivir sin los malandros chavistas. Y los chavistas no pueden vivir sin el malandraje de la Ahora la Nela se llama la vaina. Bueno, esa Nela y ese PSV están condenados a perecer juntos porque en la nueva etapa de Venezuela no es verdad que ellos nos representen. La inmensa mayoría de la población detesta a los chavistas y detesta esa eh, oposición de vagabundos y de vivianes. No los quieren, no los quieren que inicialmente puedan haber algunos sectorcitos que lanzan vivas y tal, porque quieren asociarse a alguna rosca esta de vivianes del Estado, que quieren hacerse elegir en alguna de esas listas de, de ¿cómo se llama? de, de mamporreros del chavismo en las, en las en las justas electorales, y para ver cómo carajo hacen trampa también, para que los asocien a las grandes trampas de las máquinas de Marnati, para ellos salir favorecidos en la en, en, en roñar ahí, ¿cómo se llama? En, en, agarrar algo, aunque sea fallo, de los presupuestos estos miserables de alcaldías y gobernaciones. Eso es de quinto orden hoy por hoy. Esa clase política no tiene capacidad para reconstruir Venezuela y el chavismo perdió toda autoridad para poder seguir gobernando Venezuela. Necesitamos una nueva clase política y necesitamos una clase política que con realismo asuma que es muy difícil que Venezuela sin reconstruir unas fuerzas armadas es muy difícil que pueda combatir el delito necesitamos una nueva fuerza armada necesitaremos una revolución interior esa palabra es maldita pero es la única que explica un cambio drástico y radical de todas las instituciones del Estado necesitamos un nuevo Estado y para asumir esas grandes tareas de una educación al servicio del trabajo y de las mejores tradiciones, una, una capacidad de empleo a partir de una reconstrucción de la economía petrolera, a partir de una reconstrucción de la economía minera y de todo el parque industrial de Venezuela, de los servicios, todo ello en una gigantesca tarea de reconstrucción del parque físico, de la economía de base del Estado. La vuelta de muchos de los emigrados, la compenetración con Colombia en una economía común y con varios países de América de habla hispana, la compenetración con la economía de Florida y con los Estados Unidos, permitida por supuesto por una superación del chavismo y de toda esta economía delictiva, esa nueva fase de Venezuela no necesita el chavismo, no necesita la mutua que son sus cómplices, necesitamos una nueva clase política. Y esa nueva clase política hay que organizarla a partir de nuevos parámetros, que no sean las servidumbres ideológicas del anticomunismo este tonto, que cree que Putin es comunista. Putin es un comunista un carajo. Y China sí, sí es comunista, pero es el partido que dirige China. Pero el totalitarismo chino se entiende para entender... Se entiende con quien quiera venderle vainas y comprarle cosas a China. De manera que nosotros, sin ser comunistas y aborreciendo al régimen chino, podemos comprarle mucho a China y venderle mucho a China, a condición de que invierta cantidades impresionantes que necesita ese país para, eh, digamos, tener acceso masivo a nuestras materias primas. Necesitamos nexos con Rusia, necesitamos nexos con, sobre todo, Estados Unidos y la Unión Europea. Pero para eso, mis amigos, se necesita un factor de confianza, se necesita otro sistema político y ese sistema político no es esta mugre de narcosoleados, de padrinos y de espías y borregos del chavismo y del castrismo cubano. No es este país de nicho de guerrilleros colombianos echando de vaina al gobierno colombiano. No es esta frontera de narcos y de comprometidos con el delito y las redes de los, de, de los narcotraficantes mexicanos para inundar de coca a los Estados Unidos, amparados por Padrino Maduro y las guerrillas disidentes o no de la FARC en frontera venezolana. Esa nueva etapa del país, mis amigos, tiene que venir de un colapso de este régimen y nosotros creemos que ese colapso puede darse. El día menos pensado amanecerá el país con una voluntad de que ya está bueno, ya, de que el chavismo debe marcharse, de que la mud no es solución. Y puede venir una fractura militar. Nosotros seguimos abogando, aunque sea una peste la que gobierna las eh, Fuerzas Armadas de Venezuela. Ojo que allí hay mucha gente con un fusil que al nombre de la nación le tocará defender algún esquema de reconstrucción del Estado. Pues bien bienvenidas sean las, las rebeliones militares, bienvenidas sean las disidencias internas, bienvenidos sean cualquiera de los planes que quiera el gobierno emprender para liberalizar la economía, porque de ellos también dependen para comer ellos, si no liberalizan la economía se vayan, por eso están obligados a liberalizar y nosotros saludaremos todo lo que sea, más libertades, más capacidad de comercio, más importación de capitales, más fronteras abiertas, más intercambio bancario, más dolarización de la economía, más luchas sindicales y reconstrucción del movimiento obrero. Nosotros necesitamos una nueva fase en este gobierno, auspiciado esta nueva fase por el derrumbe de la burocracia totalitaria cubana y el derrumbe de la casta de malandrines del PSV y sus socios de los narcos oleados de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Amigos, ojalá esto sean unas pistas, solamente no una, una cómo no aspiro una comprensión acabada de lo que tenemos entre manos y de unas propuestas. Yo solo quiero que los republicos y los amigos de los republicos empecemos a pensar que más allá de las luchas ideológicas, más allá del globalismo y el antiglobalismo y no sé cuántas vainas más que se le puede ocurrir para dividirnos internamente y, a, y en la emigración, empecemos a pensar que Venezuela debe ser reconstruida y que hemos logrado, sin proponérnoslo como una derivación lógica del atascamiento de la sociedad venezolana, hemos logrado un triunfo espectacular sin que nadie se haya enterado todavía es que el capitalismo vuelve a abrirse paso en la economía venezolana y que el estatismo chavista-castrista está haciendo agua y siendo echado, dejado atrás por las fuerzas del mercado que empiezan a florecer y a hacer exigente una mayor corriente de inversión cada vez mayor, una eh, relación inmediata con la libertad de importación y con la libertad de frontera que debe ser nuestra próxima etapa para empezar a salir en serio de todos estos parásitos y ampones que dirigen el Estado venezolano y dirigen la clase política incluyendo los opositores asociados al gobierno. Hasta, hasta muy pronto amigos, les deseo lo mejor y que no les dé COVID, que mata gente, ¿sabes? Mata gente. Un abrazo a todos.